que lo está atendiendo ahí sí trabajaba ahí, y en el chaquero oh pero tú no estabas aquí estaba arriba en la ventana bueno vamos a ver cómo está ahí... ahí está el otro mira qué fresco yo creo se me ha desaparecido a mí yo no sé mm -hmm. qué... yo como que lo he vi, visto es No, no meten ellos, sí. Y entonces atracaron otro por allá. Y están atracar dos tres más por ahí. Por ahí se si ha llevado wiki, a yo no me, he dado, me había dado cuenta. Se llevó los wiki, wiki también. Ahí hey. está pidiendo él, él allá pidió allá un atrás. pollo ahí, fue a picarlo para allá son atrás. Tigres, tigres, ahí vienen a dar ellos a la puerta. y No sé qué era lo que muchachos muchacho todo la pistola con el ahí la se ahí la se abrió, ahí ahí va a agarrar ahí, yo quiero así, ¿ve? ahí chévere, la No ahí hacer ahí se ahí la la se Ah, pues le dio un pecozón ¿no? Eh. él. Eh, lo cachó con los pistolos lo pachó arriba. Él eh, nos como abrir la caja. Ven, hablo, ahora. Y ahí está para ti, pero me lo ve el, caco, rojo, el pobrecito. Claro, pues, sí. De sí. este vuelve para atrás. Se lleva los ubicy. ¿Quién es el que lo está atendiendo ahí? Sí, trabajador de mi el Oh, pero tú no estás aquí. Estaba arriba en la este. ventana Bueno, no voy a ver con el. Ahí está el otro. No ha no yo no sé mm -hmm. qué. Yo, como que lo he vi, visto, es. Ya lo son del pino, no me meten ni ellos, sí. Y entonces atracaron otro por allá. Ellos entonces atracar dos o tres más por ahí. Por eso yo había llevado wiki y yo no me había dado, dado cuenta. Mira, se llevó los wiki, wiki también. La Ve. El ahí le está pidiendo él él, él le pidió para un pollo ahí, fue a picarlo para allá atrás. Ahí vienen a ver ellos a la puerta y no sé qué era lo que muchachos. Esto va a ver la pistola con el aseo, a ver. Ahí la salen. Ve. Y ahí va a agarrarlo a buscar. Yo quería abrir la caja y no podía. Mira cómo, cómo están ellos sí. trabajan aquí. Ah, pues le dio un pecozón a ¿eh? Ahí lo cachó con la pistola, lo que todo lo pateó arriba. en nos ya como abrir la caja. Venga, ahora. Y tapa está paitito, pero vamos a la beca coro, el pobrecito. Claro, sí. De este vuelo para atrás. Se lleva los wiki. Ahí como una dos botellas.